Hola, este vídeo es continuación del que voy a enseñar de Bazares de Puerto Real y Cádiz y lo estoy grabando seguidamente porque ahora lo voy a meter todo en maleta y, y ya no voy a saber de dónde es cada cosa. Entonces quería enseñaros lo que compré en el Teddy de Chiclana. No es que sea un super haul, pero bueno, algunas cosillas y muy contentas porque encontré sobre todo los cascabeles de que este año vamos a tener todas cascabeles eh, de Halloween. Me compré esta mochililla que bueno para mí es, es lo más cómodo y cuando no quiero llevar la grande la verdad es que la mía grande de Frida me la regaló Rosalía y me encanta pero llevo un trote que no vea y esa me gusta más para los viajes y esta pues si tengo que ir meter aquí el monedero y la llave y el móvil pues con esto voy incluso hasta el pan y me compré esta, ¿vale? de brigi cómo no eh, antes en el bazar se me ha olvidado enseñaros que, mira lo que compré, es muy bonito es de rosa y es un me costaron 3,50 trae eh, 2 metros 2,2 2 metros con 70 centímetros y de aquí a aquí mide 48 centímetros y pone que es cinta de adorno pero bueno, esto de cinta yo no sé, yo creo que esto es un rollo de papel y mirad eh, como tul y como si estuviera bordado es que esto parece mmm fieltro y es muy bonito mira y es grueso sí, eh, es bonito eh. esto está entre tul tú, tú plastificado parece hule no no tú no es eh, hule esto es plástico y esto es como fieltro. Nada, mira. Velo, no sé si se van a ver los hilillos por ahí. Y este era muy bonito. Tenía un montón. Sin embargo, en Teddy, yo dije, voy a ver si lo de los lugares que sacáis en azul y en rosa. No lo encontré. Y este me gustó. En Teddy lo que sí compré, que me encontré esto. Que es de fieltro. De, de hoja. En verde. Y después se pueden... Se pueden cortar y se pueden utilizar para lo que queráis. Me costaron a unos 75. Y me traje dos. Y me parecen súper chulos. Es de fieltro, ¿eh? Bueno. A ver si soy capaz. ¿Veis? Me traje dos. Y son monas, ¿eh? Traen varias clases de hoja Lo único es eso que tenemos que ir con cuidadito al recortarle por aquí. Y ya está. Esta... Es de plástico y por detrás es de encaje. Por detrás se, se toca el encaje, ¿eh? por aquí no. Y me costó a 2.50. ¿vale? Cogí esa y mirad, de otoño cogí a un euro esta y esta. Y yo creo que había otro color más, pero otro no lo cogí. Los tarros, este es el pequeñito, se lo vi a, a Aurora de Baracaldesa, Manita veis y cogí este en eh, la parte del, del cacharro esto de todo a pelón por un euro encontré esta caja con estrellas quizás estaban manchada ahí por eso la pusieron a un euro pero que es que la caja valía 3.50 y me la traje porque va a guardar y mira allí allí en esta caja metí esto que es de la parte de repostería y lo quiero, bueno, yo también hago hago postre Pero solamente en invierno y en otoño Porque en otoño y ya, porque ya casi no hay ni otoño Entonces cogí esto, pero esto lo quiero para para arrastrar la, el gesso Este no Y este, pero este sobre todo esto lo puedo dejar para, para las pátulas rebañada de la termomil, el gaspacho pero este sí que lo quería para eso encontré esto que ya es de navidad porque había cositas de navidad y traen a reno con un arbolito y un regalito de navidad de fieltro los regalitos son súper fáciles de hacer el reno es más complicado porque lleva más colores, costaban a 2,50 y traen pues a ver, 3 y 3,6 Seis paquetes y seis renos. Encontré estos pajaritos con el al, ala de como de telita. que cogí un paquetillo, un euro me costó. Encontré los cascabeles Y había tres paquetes que daban y los tres paquetes me los traje. No vaya a faltar. Encontré esto, que esto parece... O, o, o fresa o mora, pero yo la quiero para hacerlas de resina como uva. ¿Vale? Para fin de año y cosas de esas. Como para los night mail. Bueno, voy ya inventaremos algo también. Pues como uvita Pero más bien parecen mora Y cogí este otro. Que es de limones o naranjas. Según se hagan, ¿ves? Y esto es igual, esto es para hacer hielo en la nevera. Pero bueno, lo haremos solamente un poquito la parte amarilla hasta llegar... Porque esta parte después podemos darla, no sé yo. Pero bueno, la parte amarilla sí. Y, y cogí este. Solamente quedaba una y me la traje. La verdad, esto. Porque a mí me viene muy bien y, y me hace mucho bien, más que los chicos. Los chicos no... Los chicos prefiero las cajas... Los pastilleros, ¿vale? Las cajas pastilleros de los... De los... De los bazares. Bueno, pues me traje estas tres. Es que sabes que las quería abrir. Para meter lo que he abierto antes de, del, del bazar. de La estrellita y los corazoncitos. Pero necesito una tijera porque la boca no me lo voy a meter. Este. Compré esto. Que me costó... Mmm, Tres euros Y es. Así ah, lo veo caro. No, veo no me da cuenta que fue de tres euros Si no me lo trae. Es esta tela. ¡Wow! Entre gris, plata, que para Halloween, para pelas de araña ¿Veis? Ay, que sé. Y suelta um, brillo y pero un tubo. Mira. Así. Ah, ¿Veis? Para hacer la araña, para... Mide 28 y trae 3 metros. Traer esto. Que son unos washi en negro. Para Halloween. ¿Veis? Este que es blanco con en negro. Este negro totalmente. Y este que pone... No... No time like no. All no. Best day ever. No sé, lo que, no sé lo que significa, ¿eh? Me encontré esto. Que son cuatro... Cuatro... Mmm, Santa Claus. Valiando 2.50. Y en colgantes son de madera. Vienen pintados con la purpurina. Y me los traje. Y... ay porque me lo encontré ahí, y, y me los compré. Mira, compré esto esto es de fieltro, fieltro gordo. ¿Veis? Y este que es de fieltro, fieltro fino. Y cogí este con este para pa mezclarlo. Y este ancho con este rojo. También lo había en verde, pero en verde no había del estrecho. Había del ancho. Vale un euro. Y, y los cogí. Bueno, pues ya haremos algún trabajo, algún adorno con él. Y ya está. Ya no me he cogido nada. Pero... Suscríbete. Claro. Dale, dale, dale. todas mis compras Ahora, nada, verdad. No y... y espero que os hayan gustado. Y si es así, me queréis dar un like. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a las nuevas suscriptoras. Gracias a las que siempre estáis ahí. Y lo dicho, cuidaros. Hasta la próxima. Chao.